Muy buenas noches. Saludos desde Oslo. Un martes más de nuestras charlas con nuestros amigos, conversaciones del alma. Estaré aquí esperándolos un rato para que se conecten. Les voy a dar el tiempito, como dice. Hola, mi amiga Narcisa, muchísimas gracias por conectarte. Gracias por estar ahí, por apoyarme. Mil, mil gracias, mi querida amiga y alumna. Ya mañana nos vemos en el curso. Bueno, esperemos que ingresen. Hola, que ingresen un poquito más y, y a ver, para irles comentando de qué va hoy día, tenemos un invitado desde España. Bueno, él es colombiano, pero está en España. Y bueno, quiero seguirles eh, recomendando que compren el libro. Bueno, lo tengo hecho así, lo imprimí al revés para que se pueda ver bien por la cámara de adelante del, del teléfono. Este libro, les recomiendo de todo corazón que lo lean. Bueno, ha sido un éxito total. Ya Amazon me dio el sello de bestseller por eh, el más vendido en su categoría. Estoy súper, súper contenta. He vendido muchísimos libros. Pero más que eso, es eh, las respuestas que he tenido de las personas que lo han leído. Ha sido más allá de lo que yo jamás me pude imaginar. Así que les recomiendo, las personas que ya lo han leído, han estado escribiendo sus, eh, sus reseñas en Amazon y también en mi página. Gracias, gracias, gracias por todos los que me dan algo de vuelta diciéndome, mira, me gustó o no me gustó, me, lo que sea. Tampoco se olviden del primer libro, que también es interesante porque se van a dar cuenta que hay muchas cosas en el segundo que no vas a entender mucho si no has leído el primero. pero igual se puede leer independiente, no es obligatorio. Hola María Miranda, ¿qué tal? Estamos justo hablando del libro ahora. Bueno, aparte del libro y de los dos libros, he dado, me han invitado a entrevistas. Ahora estoy invitada para la Feria del Libro en Nueva York del 2 al 16 de octubre. Así que por favor, conéctense en mi página en Facebook. van a estar transmitiendo, van a hacer una entrevista directa con cada una de las escritoras que vamos a estar ahí. Voy a estar promocionando otra vez el libro. Hola, Milvita. Y es súper emocionante porque nunca me imaginé que iba a tener tanto, tanto, tanto apoyo de tantos lugares. Eh, la próxima, en una semana y media más, me van a entrevistar desde España. Así que tuve la entrevista en la Radio Latina aquí en Oslo. Eh, tenía una entrevista desde el Perú. Y bueno, es uno tras otro, tras otro. Y yo súper contenta de poder programar darle esta palabra a todo el mundo y poder decirles que escribir no es tan difícil. Sí se puede. Yo lo hice sin ningún conocimiento previo. Hay que tener las herramientas correctas en el lugar correcto. Así que aparte del libro y del otro libro, tengo mis cursos, que el curso de escritura, de escritura terapéutica, este mes ya no, ya no lo hice porque no hubieron personas que estaban eh, interesadas, pero el curso de escribe, escribe tu libro en siete semanas sí marcha el 27 de octubre, ya hay gente que está inscrita para ese curso. Así que si saben de alguien, conocen de alguien que quiere inscribirse en ese curso y no saben cómo, por favor, contáctense conmigo y que ingresen también a mi grupo en Facebook. Es un grupo privado que por favor ingresen ahí porque ahí va a estar todo, todo, toda la información referente a ese curso. Y voy a estar dando masterclass entre medio para que ustedes sepan de qué va el curso, qué es lo que van a aprender, qué es lo que va, qué van a sacar de eso, qué información. Así que no, estoy súper contenta. Este ha sido pero eh, un año tremendo para mí estos últimos meses más que todo. Este año ha sido tremendo, tremendo. Eh, ya estoy programando la, la feria en, eh, para el próximo año en España. Ya no sería virtual, sería presencial. Y bueno, ahora también, por supuesto, de, me olvidaba decirles, tenemos una feria del libro presencial en Guadalajara, en México donde vamos a estar participando muchísimo de mis compañeros de la asociación AIDE, donde yo pertenezco también, la asociación de, de escritores por el mundo. Y vamos a presentar nuestros libros allá también. Va a ser algo espectacular porque nunca habíamos presentado un libro eh, físicamente. Todo el tiempo hemos estado vendiendo en la forma virtual por Amazon. Así que todo esto va cambiando, ya aquí en Noruega se abrieron las puertas, ya estamos un poquito más libres, ya podemos salir, viajar, y bueno, hay que cuidarse igual, pero ya tenemos un poquito más de libertad. Así que más puedo decirles que estoy súper contenta, muy agradecida por todos ustedes que siempre me están apoyando, que me están viendo, y me están dando un like, un abrazo, eh, por todas las cosas que estoy haciendo. La gente que me conoce saben que lo hago de todo corazón y anhelo tanto poder comunicar al mundo todas las cosas que, que he aprendido en el lapso de estos años. El próximo libro ya está, no solamente aquí, ya empecé a escribirlo y calculo que para mi cumpleaños, en marzo del próximo año, ya estará a la venta. Esa es mi meta, por lo menos eh, que tengo planificado, si Dios quiere, todo va a salir bien. Y el libro, el tercer libro, saldría en marzo del año que viene. Pero les vuelvo a repetir, todas las personas que están interesadas en curso de escritura o escritura terapéutica, tomen contacto conmigo y vamos a acordar cómo lo vamos a hacer. Bueno, veo que mi invitado todavía no entra, pero bueno, sigamos conversando hasta que él entre o pueda entrar. No sé si, si algo pasó con él. Voy a chequear de todas maneras el WhatsApp. A ver si me ha mandado algún mensaje. Bueno, cuénteme, amigas, amigos, que tienen alguna pregunta para mí, alguna cosa, Cuéntenme, por favor. Aquí estoy yo para contestarles. ¿Cómo estás, Milvita? Ya es tus últimos días de, del trabajo, ¿no es cierto? Y empiezas en tu nuevo trabajo pronto. María Miranda. Mucho gusto. Tú dices que estás viendo desde Suecia. Gracias por comprar mi libro. Muchísimas gracias. Eso me llena el corazón de saber que hay gente en otras partes del mundo que están interesados en, en ver y saber. ¿Cuándo sale en Noruega? ¿Qué cosa, Milvia? Ah, el libro, el tercer libro, ¿ese es tú? ¿O el libro en noruego? No te entendí. El tercer, bueno, el tercer libro, el libro en noruego, si eso es lo que me quisiste decir, he tenido, no sé si es problema, no puedo decir lo que es un problema, pero un desafío en noruego, si te entendí, eso quisiste decir. Eh, bueno, el desafío, como lo dije en la entrevista en la radio el otro día, mi desafío va más allá del idioma, yo creo que es... En, o, obstinación que tengo de que tiene que estar totalmente perfecto que tiene que estar súper bien eh, hay mucha gente que me va a leer en noruego <ríe> muchísima gente porque tengo una familia enorme de grande y ya me lo piden me lo piden, me lo piden, así que bueno, eh, es solamente ya está, el, o sea, el libro ya está traducido <coughs> perdón, está traducido al noruego lo que estoy haciendo es dándole una nueva vista y tratando de cambiarlo para que se entienda, porque una cosa es traducir unas palabras de español a noruego y otra cosa es que se entienda realmente el texto, que se entienda qué es lo que yo quise decir. Y a ese punto todavía no llego completamente, así que el problema es que sigo puliendo y cada vez que lo reviso hay algo más que quiero corregir y ahí donde yo tengo que a lo mejor ya ponerme dura conmigo misma y decir, no, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste y lánzalo como está y ya veremos si lo arreglamos en el camino. Voy a tener que hacerlo así porque realmente me apremia. Hubiese deseado que el libro ya estuviera listo ahora este año y poderlo entregar a mi familia aquí en Noruega y que lo puedan leer. Y el segundo libro también, obviamente que ya está en inglés, en Amazon, está en las tres versiones en Kindle. En tapa blanda y en tapa dura. Así que la versión de inglés ya la pueden comprar las personas que desean leerlo en inglés. y está listo, así que es entrar en Amazon y comprarlo. En, si lo compran en Kindle, que es e-book, ahí van a poder ver las fotografías en color. El e-book está muy barato, así que no hay ningún problema. Puedes tener el físico y el e-book también al mismo tiempo. Así puedes ver las fotos en color, pero por lo demás son idénticos. ¿Qué otra cosa después? Bueno, aparte del libro en noruego, a mí me gustaría muchísimo, o sea, ese es mi anhelo, el año que viene poderlo presentar, hacer una presentación realmente con amigos, con gente conocida, llamar, ahora como ya no tenemos la restricción de, de, la, de la pandemia, poder alquilar un local y poder presentar los libros, eh, ya serían los dos libros en los, en los tres idiomas, y para esos sería para mí espectacular gracias por tus palabras tan importante el mensaje y las fuerzas que nos da la mujer especial cuando con... sí. eh, bueno yo eh, les insto a ustedes las mujeres más que todo yo sé que hay mucho hombre que escribe mucha mujer también pero uh, habemos muchas mujeres que tenemos historias muy buenas y no valoramos nuestras propias historias. Las historias como que las dejamos de lado, diciendo es que no es tan importante. Lo mío no fue tan fuerte, lo mío no fue tan, tan de escribir un libro. Pero yo tengo una amiga que me está viendo en este momento exactamente, Narcisa. Ella está en mi curso de escritura, de escribir el libro en siete semanas. Y ella ha estado negándose casi a escribirse, no, me hace muy difícil y ahora ya empezó el proceso de escribir. Y me dice, qué increíble cómo he empezado a sanar. He, he empezado a sacar todas esas cosas que tenía dentro. Y ya siento cómo, cómo voy trabajando el tema del que ella está escribiendo. Es el engaño en la pandemia. Un tema muy fuerte, fuerte, fuerte. Y muy lindo que ella lo escriba. Sí, todos tenemos historias. Y eso es lo que es fabuloso. Porque todos tenemos una historia que, hay que contar. Y es tan bello poderlo poner en un papel, porque eh, ustedes no se imaginan lo que significa tener ese libro en tus manos y, y poderlo leer y que otras personas, porque tú puedes contar tu historia y tu historia puede ser muy, muy especial. Se lo cuentas a una persona, a dos, a tres, a cuatro, a cinco. El problema, uno de los problemas es que, <coughs> perdón, eh, la historia puede irse transformando a medida que tú vayas contándolo. Lo segundo, que se te pueden olvidar muchas cosas. Y lo tercero, que cuando tú lo escribes, puedes llegar a muchísima más gente. O sea, hay gente que no se lo vas a poder contar si no se lo escribes. A mí me han leído gente de Australia, eh, me han comprado en, en Brasil, en, bueno, muchos países de Latinoamérica, en Holanda, en los Países Bajos, en Alemania en Italia, o sea hay mu muchísimos países que me han comprado el libro y ahí tú te das cuenta realmente que si yo hubiese, hubiese contado mi historia a lo mejor en una, una charla o a 10, 15 personas no hubiera tenido el impacto que es escribirlo y que mucha gente te lo lea, entonces es totalmente diferente así que les animo, les animo y les vuelvo a animar de todo corazón por favor escriban, escriban y escriban, no se cansen de escribir. Escribir es una terapia tremendamente buena, es algo que te sana por dentro, es algo que te libera de muchas cargas y te das cuenta que después que has escrito te sientes que, wow, ¿por qué no lo hice antes? Así que no dejen de lado la escritura. Les insto, a, aparte de escribir, lea mucho. Leer eh, incentiva mucho el cerebro para seguir escribiendo. Porque eso te da mucho más vocabulario, mejor ortografía, mejor gramática. Así que sigan escribiendo. Sigan escarbando aquí arriba porque arriba hay muchísima información que se está perdiendo si no lo tomas ahora y lo escribes. Y no es necesario que el curso lo hagas conmigo. Puedes hacerlo. Con... Hay un montón de gente que hace curso, O sea, no te estoy diciendo para que me compres mi curso. Hazlo por ti. Hay... Miles, miles de personas que están eh, haciendo cursos para escribir libros y es fabuloso que lo, que lo puedan hacer porque habemos tantos millones, billones de personas en el mundo que tres personas no abarcarían y yo creo que es importantísimo, más que todos estos tiempos de tecnología donde todo el mundo anda ocupadísimo de arriba abajo, que alguien te dé un libro y te diga mira lee y esta, este libro va a transformar tu vida. Así que no se queden ahí completamente de acuerdo. Dice, sí, eh, es fabuloso. O sea, yo creo que solamente las personas que ya escribieron su libro saben de lo que le estoy hablando. Y no te quedes con esa gana de decir, ah, mira, claro, ella habla, por, ella sabe porque lo que está. Sí, pero tú también puedes saberlo. Tú también puedes llegar a ese punto de tener ese libro. Y no estamos hablando que todo el mundo va a vender 30, 40 mil libros, no estamos hablando de eso. A lo mejor es solamente por ti, escríbelo por ti y escríbelo por tu familia, por tus hijos, por tus familiares que están cerca para que tengan una historia de referencia de su madre o de su padre. Pero como yo me refiero mucho a mujeres porque mis cursos son específicamente para mujeres. Eh, les cuento una historia un poquito triste y ahí yo relaciono esto de, de escribir que es tan importante eh, la semana pasada murió el esposo de la entrenadora de mi hija y fue desbastado por un hombre joven de 50 años atlético eh, o sea, le dio un paro cardíaco y se fue fulminado y ahí tú te das cuenta qué frágil es la vida, o sea, nadie tiene la vida comprada, es triste eh, de que que, que a veces andamos tan deprisa no nos detenemos a pensar que mañana a lo mejor no estás y eso, eso tienes que reflexionarlo día a día o sea darle gracias a Dios por cada día que tienes y saca provecho de esos días, no digas mañana lo voy a hacer porque mañana no sabes si vas a despertar, así que no dejes, no dejes que el miedo te acobarde, no dejes que el miedo te, te diga no es que tú no puedes hacerlo, no dejes que el miedo te gobierne Haz lo que tienes en tu corazón, hazlo, no, no te vengas abajo. Hay herramientas, hoy en día hay tantas cosas que se pueden hacer. No dejes, no dejes que, que diga, bueno, no, es que esto no fue importante, yo no sé cómo hacerlo, por favor. Si alguien tiene una preguntita, veo que mi invitado no pudo entrar, no sé qué le pasó, estaba yo chateando con él, pero... Al parecer no pudo, no pudo entrar. Pero síganme si tienen alguna, alguna preguntita para mí, por favor. Eh, pregúnteme algo, algo del libro, del curso, de mi vida, de lo que sea. Yo trataré de, de contestar. <coughs> Bueno, no puedo quedarme callada tanto rato porque si no la gente se me aburre y se me va. <risa> bueno, yo no tenía planificado hablar nada hoy día porque justamente era mi invitado que iba a hablar. Pero así son las cosas del directo. Uno no tiene control de eso. Y hay veces que, bueno, no puedo estar haciendo pruebas con todo el mundo. ¿Cuántas horas usas al día con lo que haces? Uy, buena pregunta, Milvia. Ahí sí que le diste en el clavo. Yo creo que, eh, no sé, realmente no sé. Yo, entre todo lo que hago, entre, imagínate que a veces uno dice, bueno, que el, el Facebook, el Instagram roba muchísimo tiempo, pero para mí es casi, casi necesario porque tengo que estar posteando todo el tiempo alguna información. Eh, por ejemplo, ahora de la feria del libro en Nueva York, tengo que estar posteando para que la gente se entere y comienza a seguirme. Y cuando tenga yo la entrevista, usted en la feria, puedan seguir a las otras compañeras de letras también. Y el resto del tiempo eh, uso para preparar el curso, para eh, contactarme con los alumnos. Ahora tengo los alumnos que también que me mandan su manuscrito, quiere que los lea, que los ayude a corregir. Eh, he estado ocupada bastante con el libro, de el segundo libro en inglés, que se han estado haciendo correcciones, subirle a Amazon, volverlo a corregir, volverlo a subir, o sea, me lleva todo el día, yo desde que me levanto a la mañana, eh, es todo el día trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, pero yo no lo siento como un trabajo, o sea, para mí es, eh, es tan lindo lo que yo hago, o sea, yo me siento tan feliz con lo que hago, que no, no siento ni siquiera que, wow, qué pesado estoy trabajando, no, mira, que a veces yo te, mi marido tiene que venir a golpearme la puerta de la oficina y me dice, ya, o sea, corta, corta, corta, ¿hasta qué hora, no? Y el pobre tiene que estar ahí esperándome hasta las tantas que yo a veces salga de la madriguera y no, no, no dé señales de vida, pero sí, le pongo muchas horas, muchísimas horas, y tú Milvia sabes eso porque tu esposo es músico y cuando él se encierra ahí en, en, su, en, su, en su en su guarida, no hay quien lo saque de ahí, y y realmente ¿por qué lo hace? Por, porque es su pasión, él ámalo, y y se te ve feliz. Sí, o sea, estoy súper feliz, más que feliz. estoy Yo creo que esa es el, el, la definición de la felicidad, hacer algo que realmente te amas, amas hacer. Ver eh, cuando tú estás con un alumno delante tuyo y el alumno te dice, wow, qué impresionante, esto me ayudó muchísimo. Hay una chica que ya está terminando su libro ahora y estás tan feliz. Eh, de ver el resultado de su libro y ya está casi a punto de mandarlo para, para la revisión. Y, y todas esas cosas, eso, esos resultados que uno tiene cuando hace esto, llega de felicidad. O sea, estás haciendo algo que colaboras con algo bueno, que no es solamente, ah, estoy tirándome rosa estoy haciendo esto, este otro, o sea, brillando sola. Lo importante de brillar es que puedas iluminar a otras personas. Que tu brillo no sea para ti. El brillo siempre es hacia afuera. Entonces, si tú brillas, otras personas se van a iluminar de tu brillo. Y eso es lo importante de brillar. No es, sí, feliz de verte como... si <risa> <Sí. risa> realmente, como vuelvo a repetirte, no es un trabajo, es una pasión. A mí me apasiona siempre yo, o sea, desde que era muy niña, a mí me apasionaba enseñar. Enseñar era como para mí transmitirle a la gente lo que yo sabía, algo fabuloso. Nunca se me dio la oportunidad. No sé, son cosas que pasan no y a veces uno tiene que madurar en otras áreas para poder llegar a esto. No digo que soy una maestra porque no tengo título de pedagogía. No he estudiado nunca pedagogía, pero lo que tengo dentro es una pasión tan grande que yo creo que ni título que tengas va a cubrir lo que yo siento. O sea, tú puedes estudiar todo lo que tú quieras, tener todos los máster que tú quieras, pero si no tienes esa pasión, no te va a servir de mucho. O sea, van a ser palabras, pero no van a ser actitudes. Y eso yo creo que la gente hoy en día está tan harta de, de escuchar a gente vacía, que tiene mucho conocimiento, mucho conocimiento. Hay gente que está llena de conocimiento, pero no van más allá. Y transmitir conocimiento es bueno. Pero también tienes que transmitir pasión, amor por lo que haces. Tienes que estar dedicado totalmente a las cosas que estás haciendo. Y eso yo siento que he llegado a ese punto donde yo le dedico tanto tiempo a esto. Y ni siquiera <ríe> si fue una pandemia provechosa. Yo creo que si no hubiera ido a la pandemia, yo nunca hubiera logrado esto. Desgraciadamente para mucha gente que enfermó, mira, todas las cosas, todas las cosas hay que sacar lo positivo, hasta las enfermedades, hasta en las pandemias, hasta los peores momentos de nuestras vidas, tienes que sacar algo positivo. Sé qué pasó con la pantalla, dice que estaba en pausa, no, no entiendo por qué. Eh, ya, bueno, no sé qué estaba diciendo, pero hay que sacar lo positivo de todo, de todo, de todo, todo lo que hagas, de todo lo que emprendas. Si te va mal, ok, ¿qué aprendí de esto? Si me fue mal en un proyecto, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué personas me dieron algo bueno para mí? Lo demás lo rechazo. Lo malo ya pasó. Pero todo lo bueno tengo que aprender a quedarme con eso y decir, con esto yo voy a, a, a construir algo bueno. Así que mis amados que han estado fieles a mí ya 20 minutos, eh, les doy muchísimas gracias por estar ahí. Yo ya, como no tenía planificado nada, yo no puedo realmente seguir... Eh, dándoles la lata, <risa> sí, ser optimista, y mi invitado no llegó, así que sí, ser optimista es más allá de decir sí, me va a ir bien, sino que decir ya estoy bien, o sea, hablar en el momento presente como que ya fuese, o sea, no decir mañana voy a hacer eh, algo, ¿no? ponte millonario, voy a hacer esto, a ten... no, no voy a hacer, ya soy. Cuando tú ya comienzas a implementar esa actitud en tu vida, todo va cambiando a tu alrededor porque tú ya lo vives como que ya estás ahí. Y si te expresas con mucha pasión, tienes toda la razón. Qué linda persona, gracias. Y eso es lo que yo he aprendido en esto, todo este tiempo de, de, de dureza, de pandemia, de, de tanta enfermedad, tantas cosas, es que piensa como que ya estás ahí, no pienses, mira voy a comprarme una casa que va a ser así, no, tu casa ya está aquí, o sea, tú tienes que visualizarlo como que ya está, ya es, y hablar como que es, porque si tú comienzas a hablar al futuro, nunca, nunca vas a llegar a alcanzar porque tu mente no lo, no lo entiende, nuestra mente se limita al presente, cuando divagamos al futuro, no, no conectamos con la mente, y es muy especial eso, pero he aprendido tantas cosas acerca de eso ahora que estoy fascinada, que me pasaría horas, horas hablando con ustedes del tema. Pero bueno, a lo mejor lo vamos a poder hacer otro día, que hablemos solamente de esto de poder visualizar, poder pensar y poder actuar tal como si estuviesen las cosas. Porque a veces dice, pero es que no tengo plata en el banco, no importa. Eh, dile a tu mente que sí hay y eso, y eso es lo grandioso, que no tengas nada en la cuenta bancaria, tú le diciendo a tu mente, sí, sí tengo, lo que pasa es que no se ve, la plata está ahí, pero no se ve, entonces tú no, no, no entras con ese pesimismo, ay, es que no tengo dinero, que no tengo, no, no, o sea, la plata está ahí, es que no, no lo ves, entonces comienza ya a confesar las cosas tuyas como que fuesen. Gracias. Muchísimas gracias, Narcisa. Sí, yo estoy súper emocionada con lo de la, de la feria del libro. Fue, mira, las casualidades, como digo, en mi libro no existen. Dios te pone gente en tu camino que te abre una puerta, te abre otra, te abre otra. Y mira, entré a un curso con una persona ella me dijo, mira, inscríbete acá. Dije, uy, qué bueno. ¿Por qué no? Y yo le di... La voz a otra persona y así a otra persona y así. Hay, creo que nos vamos a presentar 70, 70 mujeres en la Feria del Libro de Nueva York. Extraordinario. Si alguien me cuenta a mí esto hace un año atrás, yo digo, es una locura. Pero doy gracias a Dios primeramente porque me hizo parte de esta locura. Que es fabulosa, fabulosa y Puedo seguir en esta locura y ojalá que pueda seguirlo muchos años más, inspirándoles a todos ustedes a escribir. Amen las letras. Las letras nunca van a pasar de moda. Así que mis amadas que están presentes, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias otra vez más. Nos vemos el jueves. Voy a estar yo sola. No tengo ningún invitado. Así que ahí eh, voy a traer un tema que se los voy a publicar, se los voy a postear en Instagram y para que ustedes me hagan preguntas acerca del tema. Así que estén pendientes de las cosas que les voy a decir, de lo que vamos a tratar el día jueves. No se olviden de conectarse a las 10 de la noche, hora de Noruega, hora de España, de Europa. Y serían las 3 de la tarde, creo, en México. Y 4 de la tarde en Canadá. Así que ya nosotros cambiamos el horario en octubre. Así que vamos a ver a qué hora es en ese tiempo. Pero por ahora, síganme el jueves, por favor, no fallen. Gracias, Milvita, te quiero mucho. Y no fallen el jueves, aquí estaré con un tema muy, muy bueno. Estén pendientes, se los voy a publicar mañana en Instagram y en Facebook para que vengan con las preguntas preparaditas y, y podamos tocar ese tema. Que un beso súper grande, las quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Y mil gracias por estar ahí.